Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España, hoy estoy aquí en el IFEMA que voy a entrar en el Salón Gourmet, ya veréis lo que hay y ahora vamos a entrar. Si quieren empezar a comer, dentro de poco vais a comer muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Un año más con carne de la sierra de Guadarrama. Vamos a transformar una de las mejores pastas que hay en el planeta. La acoplamos con una de las mejores carnes del planeta, del mundo, del universo. Y que en muy poco tiempo estará en Marte en exclusiva. Que es carne de la sierra de Guadarrama. ¿Qué es carrera ser de Guadarrama? Yo siempre lo digo, cuando vamos a, por ejemplo, a Rasca Fría, donde digo yo, o en cualquier sitio del Parque Nacional, ¿qué estamos viendo al fondo? Unos animales pastando. Esto es la calidad, cuesta al máximo nivel. Lo que vemos es lo que comemos. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es intentar transformar un producto super bueno, como es canela de la sierra de Guadarrama, en algo diferente. Entonces, Canela de la sierra de y yo además hemos tenido suerte, nos hemos llevado bien y a partir de prácticamente nada, vamos a empezar a hacer varios eventos dedicados no solamente a cocineros, pero también a cocinillas y a estudiantes. Claro, ¿por qué? Porque, porque ellos son el producto final, son las personas que van a entender estos tipos de sabores. Estaba yo pasando por aquí antes y lo que vi es un queso espectacular de Miraflores, siempre cierra. Y como siempre hago, incorporo al plato algo. ¿Qué he hecho? Es un poquito raro, son los platos que no salen bien o salen muy mal. Lo que he hecho es mezclar carne de la sierra de Guadalajara y veces salpimentada. Y aparte he querido ponerle una cosa que es un prototipo que tengo aquí lo que me queda. Hay un tipo de un producto se llama bergamotto que se usa mucho en la, industria de la, en la industria de los perfumes. Lo que conseguí es un tipo de aceite con perfume a bergamotto. A esto le hemos añadido solamente a cebolla carne picada, llenado aquí, una pasta. Este tipo de pasta es una pasta que se vende sobre todo en sitios gourmet, sitios muy altos. lo que vamos a intentar ahora es rellenar aquí haciendo un marco, esperando que mi mujer no me pegue porque una vez más le he quitado los azulejos del baño, lavado y desinfectado como es normal entonces vamos a intentar hacer un plato un poquito diferente porque claro, al fin y al cabo, estamos hablando de productos de primera calidad estamos en la capital de España con la cara de la capital de España clientes muy buenos y uno se tiene que arriesgar de vez en cuando un poquito, ¿no? vamos a hacer la versión de este plato de dos formas una forma es, vamos a hacer para un poquito para todos y otra la vamos a hacer individual entonces si fuese individual como yo nunca trabajo en plato casi nunca, a plato los platos me parecen unos soportes que son del pasado aunque algunos te, te, te llaman que por ejemplo coge un cacho de madera ese madera lo he hecho a trabajar a un amigo mío que además es el que va a hacer los premios y los concursos de carne de, de Guadarrama y le he dicho que lo son de toda su manera tratado y así me lo he hecho todos los platos que yo uso normalmente lo hacen, lo Oscar, Oscar González y es un mito, muy buena persona, un grandísimo profesional si fuese una cosa individual, la pasta entonces la pondremos aquí como si fuese por un entrante, un aperitivo vale Pues nada, aquí la cuestión es bastante, es bastante fácil, no, la aquí no vamos a esconder la carne. entonces la cuestión es muy fácil, eh, aquí yo lo que he hecho es hacer unas salsas base de maonesa, porque claro, la carne cruda, el stick tartar, todo eso con la maonesa está bien, lo que hemos hecho es varios colores. Lo que hacemos es empezar a pintar un poquito, a manchar los platos. Esa es una, una salsa que se hace con concentrado de tomate deshidratado, concentrado. Y una vez que se ha hecho eso, lo que tenemos que hacer es volver a ponerle su humedad, poner otra vez su humedad, como Con la mayonesa misma. Ese tipo de presentación, por ejemplo, cuando estuve en la 2 de televisión española, llegamos a una cuota de audiencia alta. ¿Hay algo para alentarse? A una cuota de audiencia alta, pues son cosas que normalmente se ven poco, porque hay pocos que se atreven, pero realmente solamente hacer funcionar la fantasía y el producto final después está en la boca, ¿vale? Siempre que se está para los cocineros, tiene que haber una cohesión entre el producto final, los ingredientes que supone, si no, todo eso no tiene sentido. Aquí hemos cogido tinte de calamar. Tinte de calamar. Hemos puesto un poquito a temperatura, sabéis si que tinte de calamar, si no, puede ser tóxico. no Y aquí vamos a hacer la misma cosa. Y empezamos a hacer. Así, como nos dé un poquito la gana, un poquito de... Que todos los platos tengan sabores. Lo importante es que, por ejemplo aquí, nos hemos dejado un poquito. Lo importante es que todo, todos los recuadros puedan tener después sus diversos sabores en la boca. Bien. A estas horas yo creo que hay hambre, al final es a comer. a comer todo, ¿no? ¿Hambre hay o no? Sí. Vale. Bueno, la carne picada también se tiene que decir carne, carne, carne. Yo siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vale ya de tanto solomillo, tanto entrecolo, conocemos todo. Intentamos buscar las partes del animal que realmente no se usa, ¿vale? Entonces la carne carne picada puede ser de varios tipos, de varias, de varias piezas. Pero también quiero recordar, por ejemplo, lo que es un solomillo inglés que no se usa mucho, que está muy bueno, a 36 horas, de, a 36 horas a unos 40 grados te puede salir un platazo que te da morcillo, morcillo, ¿eh? Otro de los platos importantes que se tiene que poner. La, la cosa que tenemos a favor es que Canelacé de Guadarrama es una solución, porque le estamos dando a un cliente calidad segura con precio justo, y eso es lo que nosotros nos tiene que interesar, ¿vale? Ahora ponerle un poquito de yogur aquí lo que he puesto es yogur del paular paular rasca tiene unos yogures espectaculares y lo vamos a añadir a mahonesa y ya está le vamos a dar un poquitín más de color y intentamos ver que más o menos todos los platos puedan tener sus sabores ahora le vamos a añadir unos tomates cherry Unos tomatitos cherry que es algo que no se me nos que nos hace Siempre nos va a dar mucha frescura, ¿vale? Os digo también que cuando, cuando estoy grabándole en la 2, yo pensaba que me iban a despedir, ya me lo hicieron después, ¿no? pero no fue por eso. Pero sí que estaba muy acojado, digo, ya verás, aquí vienen de Madrid, me van a zurrar. Pero como yo siempre hago lo que quiero, pues al final, mira, ahí lo vi. A ver, vamos a ponerle un poquito de queso, queso de Miraflores. Este queso es un queso que se casa muy bien con la carne. Es un queso que han sacado el nuevo y no recuerda mucho al comerlo, al famoso parmesano italiano. Por cierto, si alguien reza que vaya por mí día 6, que me voy para Italia, voy a concursar para ser uno de los mejores risotos del mundo. Hay una competición difícil, pero vamos por lo menos a quedar bien, ¿no? A quedar bien, a quedar bien. Vale poner algo de verde que además no da textura, cuando la verdura está cruda siempre no da textura en la boca ¿vale? y siempre vamos a ponerlo así se estorba un poquito fuera bien alguna esquina que no están puesta la vamos a reponer después otra vez Aquí, como esto Bien. y ahora lo que vamos a hacer es poner unas flores y sobre todo algo que dé un poquito más de, de, de sabor y que da contraste con lo que comemos en este caso, ¿qué es lo que es la contraste siempre? La albahaca, albahaca, cilantro, ¿vale? Ese tipo, todo ese tipo de especias solo que a nosotros nos van a dar una textura y no un recuerdo. Pero siempre hay que recordar que hay dos ingredientes básicos en este plato que sin ellos no se podría hacer. Primero, la calidad de carne de acero y guadarrama. Y segundo, lo que me he inventado yo. Este aceite de bergamoto lo vais a notar después en la boca y en la nariz y para esa cantidad, que no es mucho, con tres cucharadas sobra y de verdad es una cosa que yo creo que al final tendré que explotar de alguna forma porque si no esta vez siquiera va a ser el tonto ¿no? porque... vamos, cualquiera diría que me lo he sacado vale, vamos a sacar un poquito de albahaca, alguna hoja guapa, a ver si la entendamos Quiero recordar a todos, ¿eh? a partir de hoy prácticamente ya empezamos con carne de la Sierra Guadalajara para lo que son los cocineros, va a ser un co carniceros, cocineros, carniceros y cocinillas. Va a ser un concurso. este concurso es de hamburguesa, vale. Hamburguesa la vamos a probar para lo que es el carnicero y para lo que es el cocinero y de casa. Va a ser la final en un sitio muy bonito, muy bonito. Y yo creo que es una obligación tener que estar. Vamos a tener momentos muy bonitos redes sociales a tope trabajando. Y yo aconsejo estar a todos. Y casi seguramente vamos a mejorar el premio pensado. Una florecita la vamos a poner para que tenga más o menos de todo y como veis, a veces, con un poquito de fantasía, cabreando a mi mujer y quitándole los platos, como dice Madrid Fusión, que también se me cabreó el otro día se me cabreó porque le quité la cafetera, de, ah, me lo dije hice un curso de la universidad, hice una salsa que va con cafetera y el problema lo tuve después en casa, pero en fin ¿qué le vamos a hacer? ya está acostumbrada por Vale, pues vamos a terminar el plato pequeño, ¿vale? Le vamos a poner unas gotitas. Unas gotitas. Y unas gotitas. La final del concurso es el 20 de mayo. Por lo tanto yo lo que aconsejo es ponerse a buscar después en las redes y todo lo que son todas las reglas para poder participar y, y yo os digo que os va a gustar, eh, os va a gustar de verdad, sobre todo el sitio donde lo vamos a hacer al final, va a ser un sitio cojonudo. Vale, ahora le ponemos un poquito más de, de color. florecita yo creo que con esto más o menos podemos, podemos empezar yo no sé si os gusta ¿Os gusta o no sí. el veces sí o no sí. a ver que el público tenemos bueno Oye, oye. oye por, por, por, pues vamos a probarlo no a ver, si, si no en muchísimas gracias y hasta luego queráis gracias ¿eh? gracias también a de Guadalajara y sobre todo gracias aquí con el representante de Iberjamón que nos va a contar lo que tiene de jamones y embutidos. Hola, buenos días, soy Jaime de los Reyes de Iberjamón y estamos aquí en la Feria de Salón Gourmet de 2019, un año más, presentando nuestros productos, intentando mejorar la calidad cada año, intentando mejorar nuestra presencia. Servicios públicos que podemos y que sabemos hacer. Este año hemos querido representar la matanza extremeña, poniéndonos una, una mesa de matanza, una artesa antigua y como antiguamente se hacían los chorizos. Y hemos querido representar esto recordando la tradición extremeña. Entonces, también nosotros trabajamos los jamones y los embutidos y tenemos toda la cama de, de, de jamón ibérico, 100% ibérico bellota, como el 75 el 50% de cebo de campo y un 75% de ibérico de cebo. Además, este año hemos ampliado nuestra gama de productos y hemos sacado una nueva marca que se llama Cerdex, cerdos de Extremadura, con la que podemos sacar nuestra gama de, de jamones gran reserva de cerdo blanco. Está teniendo una gran aceptación en el público. a presentarles un producto realmente tradicional extremeño que es muy conocido y se trata del lomo doblado este lomo doblado es un 100% ibérico de bellota y se trata de que en fresco se dobla por la mitad y se, y se cura doblado esto hace que en el centro de, del lomo consigamos una veta de, de grasa de bellota que le da una peculiaridad y un sabor muy intenso en el centro del lomo y logramos unas texturas y unos sabores muy diferentes a los que estamos acostumbrados con la caña normal. Vamos a ver el cortador de jamón, a ver cómo trabaja. Vamos a ver jamón, con el cortador final, miren, <risa> calidad de cocina, espectacular. Espectacular. Un jamón, 75% ibérico, bellota, es una venta de, de locura, con cuatro años, un poquito más de 4 años de curación. Muchas gracias. Es una lástima de... de que estéis en casa y no lo podáis probar. Pero bueno, estamos... yo ya lo pruebo yo por vosotros. Estamos en iberjamón.com y lo que queráis, pues ahí estamos. Bueno, Muchas gracias. Este es, ¿no? Iberjamón.espaí.com. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.